Hola, chicas. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenida a Susurrito del Papel. Hoy mmm, vamos a reciclar. Estas cajitas que por cierto están de muerte abuela. Pero a mí me gusta gordo. Buenísima de mi porque aquí voy a meter los punzones y los boli crapero para mandárselo en los correos bonitos pues a mis penpal. Pero a mí me gusta gordo. Y ya pues tengo cortado aquí vale lo, los papeles para eh, tunear estas cajitas. Entonces voy a quitar todo aquí que a lo mejor con eso no se ve. Entonces, yo he cortado, en cada cara van a ir tres papeles, uno plateado, este que va ahí encima, dorado, y la base, que será esta, en blanca en esta he eh, cogido las medidas y he ido cortando los papelitos ¿Qué? ¿Qué? Lo tenemos aquí que sería la parte de atrás entonces lo he puesto por detrás ya con cinta de doble cara para adelantar y ahora vamos a ir pegándolo ¿vale? en, en la cajita pero antes lo que voy a hacer va a ser montarlo aquí encima y ya directamente lo, lo pego ahí ¿Vale? bueno he tomado las medidas este tiene 4 milímetros menos y por, por los lados y por arriba y de altura y este igual de tal manera que se vea un marquito, pues por el reborde, muy chiquitín. Entonces, voy a ir esperándole la cinta de doble cara. Pero a mí me gusta gordo para ahora, pues ¿eh? pegarlo. Eh, tengo que decir que los papeles que estoy utilizando son de crelando, de ya hace unos años que lo tengo Y entonces lo voy a utilizar para tunear las cajitas y ese. Entonces, como este papel, que tengo? este, no, este el, el blanco, sí, es muy blandito Pues yo si me equivocase al poner, me saliera mal a la derecha, cara izquierda, no pasa nada Porque después va y, a va ir y pintado Pérez, Por si tengo que levantarlo o algo, le hecho, ah, pegamento, en este caso el print de doble cara De doble cara, de, también creo que del líder de, de, es el marquito muy chiquitín, tintín Pero a mí me gusta gordo que se va a quedar por todo alrededor. ¿ves? Entonces, así, si me equivoco, no pasa pues, absolutamente nada. Por ejemplo, ¿veis? Que aquí, porque esto es muy blandito. Si yo quisiera que pues, volver, se iba a despegar, Con donde va a pasar el pegamento, no se queda pegado. Pero donde pues, el pegamento, veis, casi. Pero esto tiene fácil. solución se coge, se vuelve a manchar pegamento en barra y lo vuelvo a poner. ¿vale? Así para que quede un marquito igual por todos los lados. ¿vale? Esto es así. ¿ves? Y ya está. Estos que son manchas de pegamento. Se pueden quitar con, con una toallita húmeda Pero es que encima vais este puesto. Así que me da igual. Pero a mí me gusta gordo. Le voy a quitar el eh, este mano de pegamento. Le voy a quitar este también, es protección de la cinta de doble carga esta papelera es pasa igual que la lo del tiene muchísima celulosa y y desfleca un poco, pero bueno, como no es para un álbum ni nada que simplemente pues para un envoltorio, que queda muy bonito y tal, pero y entonces pues igual, busco, a ver, así, ahí, que más o menos se vea así, y por ahí, un poquito nada así, y lo pego, ¿vale? pues ya está. y ahora este, este, iría aquí pegado, levantamos la protección de la cinta de doble carga bueno, antes de levantarle la protección lo que voy a hacer, porque, no sé si hacerlo o no, no, no se lo voy a hacer no. Eh, lo que voy a hacer es que no se lo voy, es que ah, le voy a hacer este, esta esto pero no se lo voy a hacer Porque me gusta más eh, que cierre con completo En el otro que he hecho anteriormente sí que se lo he hecho, pero ahora no Igual le pongo un pegamento en barra Y le vengo aquí y lo pego Ahí. Y aquí Y lo pego así Quedaría la parte de arriba Esta parte voy a quitar el papelucho De la protección de cinta de doble cara pongo ahí para tirarlo vamos a ver este esta sería la parte de atrás bien digo y esta sería esta parte que la he hecho más grandecita para después hacerle el dibujo de la pestaña es decir que esto iría aquí así así y después lo recortaría Pero a mí me gusta gordo Más vale que sobre, que no que más o menos, sería así. esto iría pegado aquí y así cortadito, a ver si se pone bien ahí, así y quedaría así cortadito. Entonces, o lo podéis cortar antes o lo podéis cortar después. Lo cortar y esto quedaría aquí pegado, vale. Y ahora, pues este se vuelve a cortar aquí un poquito más chiquitito. Y este mismo, voy a cortar un poquito más de aquí Que se me ha ido aquí un poquillo la tijera ah. Y este mismo, pues le haríamos la plantilla aquí También un poquito más chiquito, chiquito, chiquito. Ay. Entonces este, le quitamos la protección de la cinta de doble cara este otro iría aquí encima pegado y este se va a más y este iría igual, vale, aquí pegado vamos a la protección y más o menos cuadrándolo pues igual un marquito alrededor plateado pues, pero es que, es que en vez de aquí. ya está y ahora, pues nada, quitamos quitamos la protección de detrás. Listo. Y, y, así también, por donde no está la cita de doble cara, también se queda pegado. Y lo pegamos aquí, ras con ras. Aquí. Así. Y ya estaría así, pegado. ¿Veis? Ahora los laterales, que también los tengo aquí. Blanca y plateado. Aquí no le he cortado esta tira. Así que solamente la plateada. le quito esta cinta la protección ¿eh? y la pegaría aquí cuadrándolo bien con este ya tenemos pegado quiero que quede aquí así porque esto está hecho para que tiene esto ahora se lo quitamos ¿eh? esto el pegamento ves que aquí con la, con la tijera le damos el... porque ah, solamente lo voy a hacer por fuera ¿eh? por dentro no, no lo voy a hacer por dentro voy a dejar tal viene que no pasa nada ahora está aquí con esta vamos a darle protección. Uh, mira, que muy Andrea, a ver. Esta es un poquito más largo, ¿eh? Voy a cortar un poquito más largo, pero no pasa nada, porque de la manera vive que cortar nada, no me aquí Y listo. Vale, y ahora quitamos la protección. De aquí por aquí porque no se ha quitado aquí este por aquí igual vale. que bueno, lo aquí, aquí, uy tengo una mano detrás aquí, bueno, mira aquí, aquí. bueno, aquí me queda un poquito un chumbo, ¿eh? y ahora lo que falte por aquí no está ni medio, ¿eh? aquí, vale, vale. vale. vale. ¿Ve? y ya estaría por los lados ¿Y? que ahí sí que le he hecho los tres, uno más tres, que sería este, vamos a hacer este primero, que lo voy a poner más o menos, un poco, ahí, y este, que lo pondría aquí, dentro un poquito, parece que un poquito más, aquí para que se vea el plateado, ya que se ha hemos puesto muy bien. Y ahora este Le quitamos Esto Si puedo porque está muy finita Ahí Y este también Y este también Y lo pegamos sobre uno blanco no, ya directamente Ya tengo blanco puesto Aquí Ahí Ahí Que no voy a ver Aquí Aquí Ahí Y ahora Le cortamos Este piquito Si puedo Puedes cortarse con cúter Con tijera Como lo que quieras Ya tenemos así Y ahora esta parte Quito este este lo pongo ahí y ahora este Este está finito que okay, no puedo no puedo no puedo y lo pongo más o menos también voy a cortar un cachito del lado como este, aquí y lo pongo lo pongo más o menos así que okay, centrado y ahora le vuelvo a quitar por aquí este, igual, se lo pongo aquí lo culo que case ahí, ahí, si me sobra lo corto, ahí, ahí hay vale, que sacar ha ahí, porque esa parte igual que antes, tenemos que cortar ahí estaba duro porque lleva mucha cartulina y ya tendríamos estas dos partes puestas, ahora hay que poner esta esta Pero a mí me gusta vos ah. vale, que sería esta esta es muy sencillo y ya veréis qué bonito queda y ahora un Nightmare queda súper chulo esto lo vamos a poner más bien también que se vea un poquito blanco la verdad es que son dos milímetros, que dos milímetros no es nada si queréis hacerlo más, pues se puede ver más y ahora este, o sea que si queréis cortarle más, que yo le he cortado dos milímetros para que se vea nada, pero así también le da, se queda durita la caja, ¿sabes? Podría haber hecho un marco y ya está, pero no así se quedan Parece hija de mejor marco Pero a mí me gusta gordo Ah, no es cartón, cartón Se puede forrar también por dentro Pero el tiempo me da Y no, no me da tiempo Así que no puedo, no puedo, no puedo Y este exactamente es igual A ver, ahí Creo que no puedo, no puedo ahí. Y ahora esto iría aquí, pegado Se nota que no es una cartulina Que es un papel no, yo creo que tiene el gramaje de un blanco Porque, mira, que se cumba ¿Ve? Y ahora este lo vamos a pegar Aquí y aquí, así es. Así Y ya está bien, la cajita forrada Ahora, al que darle este, que sería esta Vamos a pegarla Que vendría, a ver, aquí Ahora vendría esta, no puedo, no puedo, no puedo que Promediándolo, más o menos Vendría aquí Y esta Que se le puede evitar la cinta doble cara No puedo, no puedo, es que no veo bien que no, de verdad que es que no me a mirar igual Mediándolo, no puedo, no puedo Aquí Pero a mí me gusta gordo Aquí, no me Pues ya, tendríamos Todo esto para tirar Tendríamos la cajita bien forrada Quizá aquí me ha ido mucho a la punta Pero bueno, no pasa nada Esto no Porque está me he ido mucho para acá Pero bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Eh? Me levanto un poquito Para que se vea el plateado Y ahora sí que se va a ver Y ahora para aquí va este Que lo vamos a pegar y para abajo igual tiene la misma medida, ¿eh? Para que no se vea la letra de mi canto. Pues igual que con la caja de cereal, hacemos maletita. Pues con esto, a mí me ha parecido, mucho. Pero claro, esto es cuestión me gustó, ¿eh? A ver, yo lo pongo aquí y aquí. Este sería aquí. Aquí iría pegada. Otra, oh, que la tengo que cortar, que aún no la corté. Y si no la queréis cortar, puedo ponerle cualquier cosa que crea. Y este... No puedo, no puedo. Me voy a quitar. Quería... Tengo una de pegamento y no pues me pega Quería... Aquí, aquí queda. Y aquí lleva una cinta de doble cara, así que también aquí le pondré... Aquí con un guardadito de lo ve Y así... Quedaría tan mona la cajita. Ahora he cortado este papel. Ahora lo, lo centramos bien. Lo pegamos bien. ¿vale? Y ahora he cortado este cachito de de velum igual que el papel. ¿Veis? Que ahora voy a hacerle. Le voy a poner aquí un bolsillito para poner un. Tacho. No puedo, no puedo. Y entonces. No puedo, no puedo. Cerrar esto que esto se seca. ¿eh? Me vengo aquí. Eh, le quito un centímetro por aquí, otro centímetro por aquí, pues eh, no te caiga, digo, no te doble ahí y otro por aquí, aquí. y doblo. Aquí. Esto es papel vegetal, papel velón. ¿No? Sí. ¿Ve? Quedaría así y se le puede poner por esta parte o. Si queréis, podéis ponérselo por detrás. Yo se lo voy a poner aquí, detrás. pero A mí me gusta gordo. ¿Vale? Y entonces, voy a... lo que voy a hacer sí. es... ¿Qué? Esta. Y entonces le hago aquí, así. Aquí también. Aquí. Y aquí. Le hago como una pequeña muesca, ¿vale? Y ahora, esta, le pego tinta finita, de porque no tengo más... Un poquito más grande que esta Pero a mí me gusta vos La tengo pero no sé Aquí le pego un poquito Ahí Bueno, corto Le pego en el filito En el filito Le pido Para aprovechar Este cachito Ahí Bueno, corta Vale Aquí otro cachito Hasta ahí ¿Cómo lo voy a pegar? Aquí, para que pego en el filo de fuera y en el filo de dentro Para que quede bien pegado después al, al papel, ¿vale? Así Ahí. aquí lo mismo. No puedo, no puedo, no puedo Al filo de aquí, Lo tengo aquí Hasta la misma puntita Y Aquí Hasta la misma puntita Ahí, ¿ve? ¿Vale? Le pasamos la pegadera Hay Un poquito de purpurina, ya voy a purpurina por todo lado La purpurina ¿eh? ¿Vale? bestial, no puedo, no puedo ¿Cuántos años habrá que yo ya no uso la purpurina? Ahí está. Ahora, quito lo, el protector de la cinta de doble cara. ¿Vale? ¿No? Doblo sobre aquí. Y por aquí. Quito esta cinta de doble cara. ¿Vale? ¿Y, no? y por aquí exactamente igual. Yo no uso purpurina desde hace ni se sabe yo salió me ha salido esta. ¿Vale? ¿Vale? Ya está. Y... Ahí. ¿Vale? Así. Lo quito Y me vengo aquí. Lo podéis pegar aquí. Que yo lo voy a, lo voy a pegar aquí para que se vea el plateado, ¿vale? Entonces, me voy a venir aquí y lo voy a pegar aquí así y, aquí, ¿eh? y ya ha quedado aquí el bolsillito para meter un tag no es un super tag pero es un tag que podéis ponerle feliz navidad o lo que os dé la gana el mensajito que queráis como si no le queréis poner ninguno y ahora vamos a decorarlo el cierre de esto vamos a hacerle un cierre estilo americano vamos a fabricarlo nosotros ¿Eh? mira este es el tag que se me ha despegado. el tag, uy, el bolsillo hay que apretarlo bien como es cinta de doble cara ¿ves? es que si no lo hago con cinta de doble cara hay que esperar a que seque el pegamento entonces por eso lo he hecho con, con la cinta de doble cara ¿veis? entonces yo por ejemplo pues tengo por aquí pues troqueles que vosotras mismas me, me habéis mandado otro que troquelado yo en fin, tengo de... ¿ves? De varias formas y tamaño. Maño. Maño. Y esto es a gusto del consumidor. Esto que no sé qué pinta aquí. ¿Veis? Tengo más. Aquí tengo unos cuantos más. ¿Veis? Aquí tengo más. Y entonces, por ejemplo, yo le quiero poner estas campanitas en la parte de adelante. Y se lo voy a poner que queden un, un poquito levantadas. Oye, acordaros que después hay que taparle aquí con un trocito de plateado. Y aquí, ¿eh? Con un trocito de plateado, incluso de esto. Entonces, pues yo le pongo aquí esto. Por ejemplo, aquí, pues le puedo poner esto. A ver, que voy a coger mi pincho craper. Y esto creo que sale así. ¿Ven? Le saco. esto se quieren los pinchos craperos, ¿ves? ¿eh? Para sacar la, Esto. Este por ejemplo, pues se lo podemos poner así, aquí Y esto se puede poner aquí, aquí. Bueno, Antes, pues le voy a hacer aquí un boquetito Aquí que te diga? Ah, ¿cómo le el Ah, no, aquí me se le toca. Ya está, ya está Entonces, esto por ejemplo con este lo aquí, ¿no? Hay que Y este con este lo pego aquí y esperamos que se seque <coughs> pego aquí con una pequita de pegamento Y lo pego encima de ahí el pegamento de la bien, me recuerda un poquito al bloque blo, blo. bien no tengo ya este voy a ponerle almohadilla por aquí detrás para que tenga un poquito de relieve y voy a preparar todos los adornos y cuando eso lo decoramos y esta se da la vuelta se queda con que y a este no le voy a colar nada porque este como es cortito, ¿ve? se deja así en esta botella que quedan los dos así y lo mismo le doy a ir ¿Que quedaba los dos? Ah, sí, me doy ahí un punto de silicona Y aquí seguramente, pues le pondré algo más Porque así tan seco, que pasa que da en el bolsillo y tampoco se le puede poner una cosa Que, que agulte mucho Entonces, bueno, sé, sí, pero le podemos poner Este no, que es muy grande Pero otra cosita, mira, aquí tengo todos los taikas que he recortado, ¿ve? Aquí tengo todos los de caminar pues le voy a poner esta a ver si se puede poner me gusta a mí el cielo. A ver, si no, es muy grande, no, mira, coge el festón Pues se lo voy a pegar ahí, ¿ve? La cerbatilla La pego ahí, porque me gusta bien esta cerbatilla ¿Ve? Ah, sí Ver, y ya por lo menos hizo otra cosa de aquí pues se escribe lo que se quiera o se le pega otro otro daiku, todo lo que queráis, me gusta mucho bueno pues ya en la segunda cajita que hago y aún me falta una tercera que también irá igual con con lo con el bolígrafo, con el bolí en el juego de bolígrafo fue punzón eh, y <risa> aquí está la prueba del delito es con leche, ¿eh? chocolate con leche porque a mí el chocolate negro no me gusta pero a mí me gusta gordo está buenísimo, de verdad, de verdad de verdad. No puede, no puede. pues nada espero que os haya gustado ha sido un vídeo así de pronto y sea así y me queréis dar un like muchísimas gracias he hablado muy flojito porque está la gente durmiendo y no puedo despertarlo y hasta la próxima si queréis Gracias por verme, gracias a suscriptoras. Esta aguja no sirve, se queda muy gordo. Pero a mí me gusta gordo. <risa> Te tú, ¡Porque tú, tú, tú! ¡Porque tú, tú, tú! ¡Porque tú, tú, tú! ¡Porque tú,